hoy le damos la bienvenida a dos invitados muy especiales y además os digo que tenía yo muchas ganas de que viniera sobre todo que con el que tengo más feeling porque no hemos visto mucho durante muchos años y eh, con josé jaime además tu cara será muy conocida también cuando te vean en las imágenes porque siempre cuando ponemos cosas relacionadas con el cine o cosas que hacéis además de evento mm. como hace poquito no que ha sido lo de Festival del cine fantástico Entonces lo digo porque a alguien le va a sonar tu cara sí la verdad es que sí, <risa> sí. un poco, sí. poco famoso no, no famoso. <risa> Pero lo sí, bueno, yo lo conozco y tal, pero lo que vida. no sabe mucha gente sí. ¿eh? es que hay otra faceta de José Jaime hmm. y que es para que todos estemos bien, estemos más sanos. Más sanos, más de verdad. ¿eh? Y nos hidratemos nuestra piel con productos de calidad. Hmm. Y claro, ¿quién no conoce la aloe vera? Pues yo creo que mucha gente, pero hay muchos aloe veras. Así, bueno, vamos a saludar también sí. a, a, a, a mi socio. <ríe> y, y vosotros lleváis pues esta empresa. Eh, que lleva ya muchos años ¿no? en el mercado uh -huh. y soy distribuidores oficiales para ¿Toda España? Sí, para toda España y, y parte del mundo, sí. Y parte uh -huh. del mundo, uh -huh. claro, ¿no? Qué liberazo. Pues, ¿qué os parece si empezamos primero por la base, ¿no? Y nos informamos un poco de qué es el aloe vera, cuántas clases de aloe vera hay. Vamos a, a definirlo uh -huh. por si hay alguna persona que está por ahí perdida, porque es verdad sí, que... Sí, la verdad que he escuchado marcas y otras eh, empresas, uh -huh. pero esta es muy especial. Yo lo consumo sí. y... Sí. Me encanta. Sí, esta lleva 40 años en pues el si en quieres el comenzar Rambu. tú y... No, no me, la parte como... técnica la hará ¿Eh? mi, mi socio que está más metido <risa> en las propiedades. Yo soy más de business a mí me gusta más el, el negocio. <risa> Esa pues parte técnica la hará Héctor sí. y encantado. Bueno, eh, José también podía explicarlo perfectamente, pero eh, aloe vera, todo el mundo la conocemos. Es una planta eh, que hemos vivido y crecido con ella. Pero lo que mucha gente no sabe es que aloe vera hay más de 300 tipos. Eh, según literaturas hasta 400 y... Algunos de ellos son tóxicos, eh, las especies de aloe vera que hay, pero la mayoría tienen propiedades a nivel eh, tópico. Pero de todos esos eh, tipos que hay, eh, hay cinco que tienen propiedades probadas y se pueden ingerir sin ningún tipo de problema. Y la especie más conocida, la que se usa comercialmente, se llama aloe barbadensis o barbadensis miller, y es la que nosotros eh, llevamos utilizando desde hace más de 40 años. Uh -huh. Es una planta no muy ancha, no muy alta, y que cuando está en estado de maduración tiene... Eh, un, una especie de flor en el medio. Aquí en Andalucía se puede encontrar, en las Islas Canarias también, pero nosotros desde hace muchos años eh, tenemos la plantación más grande del mundo, de aloe vera, con más de 50 millones de plantas, y la tenemos en la República Dominicana, que por condiciones de clima, temperatura y horas de sol, es, es pues, la mejor parte del mundo para, para tenerla, porque no hay muchos intercambios de temperatura. Sí. Esa es la loebra que utilizamos nosotros. Claro, y ya, bueno, la traéis, vosotros la comercializáis, por supuesto, uh -huh. no la planta en sí, sí ya, porque sí. sería muy complicado, ¿no? Entonces, ahora claro. ya las neveras de las casas eh, están llenas ya de estos productos. Totalmente, y cada vez más, y cada vez más. Lo que hacemos eh, desde hace 40 años, antes de que ahora está todo muy de moda, todo muy orgánico y ecológico, nosotros desde hace 40 años no utilizamos ni pesticidas, ni herbicidas, ni semillas modificadas genéticamente. Eh, ...plantamos a mano eh, las plantas y cuando las hojas... ...el aloe vera crece de dentro hacia afuera... De ...cuando las hojas tienen cuatro años, alrededor de cuatro años... ...que es su estado óptimo de maduración... ...las recogemos a mano... ...las lavamos... Eh, ...las abrimos, porque la, la parte de fuera de la hoja tiene toxinas... ...y sacamos el gel interno... ...y ese gel interno es el que eh, ponemos... O sea, la pulpa, ¿no? La la pulpa, ¿no? Pulpa, sí. pulpa. la pulpa de... ...lo que tiene todas las propiedades... Lo mezclamos con un poquito de vitamina C, lo ponemos como una especie de batidora para que la consistencia sea homogénea y es lo que eh, ponemos aquí eh, y es lo que bebemos. Esto tiene 99.7% 99 eh, de aloe vera y, y es lo que, lo que bebemos y lo que llevamos bueno, a, pues vamos a hablar a de sus beneficios y uh -huh. contraindicaciones. ¿O no tiene contraindicaciones? Bueno, el aloe vera es como una planta, es decir, es como tomarte un caldo de, de verduras, es decir, si es alérgico... ...alguna planta, entendemos, pero bueno... ...se si ha elegido la aloe vera es complicado... El ...a ah, no ser sí. que tengas alergia al, al apio... A ...la cebolla. aloe vera es, es de la familia de las liliáceas... ...no tiene por qué tener contraindicaciones... ...no tiene, ¿no? es que primero no es un medicamento... ...es un producto natural, claro. eh, que como lo, lo presentamos nosotros... ...no tiene ni químicos ni nada añadido... Eh, ...desde un bebé de seis semanas que tiene un cólico... ...y le puedes dar un, un poquito, un mililitro después del biberón... ...hasta un adulto de ciento y pico años, sano, seguro... Y saludable. Si nunca lo has tomado, empezar a tomar un poco y poco cada vez, y ya está. Bueno, pues vamos a hablar también de estos productos que me habéis traído. Y eh, también vamos a hablar, si os parece, es parece un tema muy interesante a tratar. Y ya que hay tantísimas personas que sufren cáncer, ¿qué beneficio puede tener para estas personas que tienen este padecimiento? ¿no? Que hay muchísimas personas. Mm. Eh, vamos a hablar de esos beneficios y también para la piel. Porque ya que ha pasado el verano, la verdad es que notamos la piel seca o puede tener también eh, personas que tengan también algún mm. problema. Entonces, todo este beneficio me gustaría que me lo dijerais también para estar un poquito al día y saber qué nos tomamos y qué podemos hacer ¿no? claro. para beneficio nuestro. Ven. Bueno, el tema de la piel sí que es verdad que, por ejemplo, este producto que lleva manzana y arándanos. Eh, ...este en concreto tiene un 83 ¿Este o, me estás sí, hablando este, de este o este? A ver, este, vamos, este. A, vamos, vamos bueno. a cogerlo y... Muy bien, mira, y este, vamos, es, este sí, es el puro, ¿vale? el puro, Su sabor no, no es muy agradable, no tiene azúcares, no tiene ningún tipo de conservantes... ...no es el que encuentres en Mercadona, esto no está en Mercadona ni un sitio de estos... ...porque trabajamos, como ha dicho mi compañero, trabajamos con la parte interna del gel... ...no titulamos la planta, nada, todo lo contrario... ...entonces esto no es totalmente puro... O sea, ...el sabor, en un centro ahora, comercial, ahora, ahora luego lo probarás... ...y me, Ay, me encanta y me dirás lo que es el es sabor... Que en Entonces, un centro comercial habitual no lo ...no, esto solo se, se encuentra a través de distros oficiales o... Uh -huh. alguna ...y farmacia pequeña? o para farmacias. o... ...no, tampoco... tampoco ¿no? ...bueno, se puede encontrar en recomendación pequeños, eh, pequeños distribuidores... No, uh -huh. no vendemos a él, no es el especialista concreto, en cosas. concreto, mm -hmm. es decir, a otras marcas que trabajan con la planta entera y tal, eso sí, eso no hay problema. Entonces, este que tenemos, ¿vale? Es, lo, lo ves aquí, lleva manzana y grándanos, anti, bueno. antioxidante, correcto, y, y nos ayuda a, nuestro, a la piel a, a parecer más brillante, más joven. Y sobre todo también algún tipo de problema de cistitis, ¿no? ¿O algún tipo sí, bueno, al final el arándano, el lleva arándano y el arándano, arándano se conoce porque eh, se utiliza mucho para temas de, oh, pues, eh, para eh, fomentar un tracto, todo que es sistema urinario y demás para sí. fortalecerlo. Y, pues, al tener arándano, las propiedades del arándano con el aloe vera, lo que ayudan es, pues, eso, a que gente que tenga problemas en el... El tema... Eh, sí, muy incluso bien. cuando cosas... se ha tomado antibiótico, que bajan las defensas, pues tiene uh -huh. de bien Una de las ayudarnos a absorber los nutrientes que comemos y también, es que dicho ahora, o sea, nos ayuda a tener un sistema inmune estabilizado. Es decir, hay gente que lo tengo bajito, yo por ejemplo, hace un año caía enfermo con 2 por 3 y ahora casualmente, o, no sé, casualmente no, o sea, de que tomo este producto, ¿sabes? La que mi vida cambia muchísimo, de cansancio. ...encuentro mejoría de todo, más energía... ...y eso lo produce la planta, es decir... ...aparte esto ya lo gastaban los, los, los egipcios y, y las culturas... ...eran más listos que bueno, el hombre, sea, esto no... ...sacaron el maquillaje, sí. lo mejor arquitectos arquitecto... Perfecto. ...y bueno, claro, para para eso salud, digo, ...que si lo gastaban ellos ya su producto ha durado toda la vida y, y tal... ...y luego tenemos este, ¿vale?, que lleva... ...menos aloe vera, un 80%, 84... ...y yo que sé, gente que a lo mejor el sabor del puro no le gusta... ...para los niños o gente mayor que a lo mejor ¿sabes? le da un poco de aprensión ...el sabor fuerte, uh -huh. pues le han puesto melocotón. ...para que parezca más un zumo que, que, que una planta. Y tomen algo sano y correcto, no que sí. ese... Bueno, a mí me gusta, ya te dije que a mí me gusta mucho lo ácido, lo cítrico, sí, lo tal... Y me gusta, ¿no? Incluso es que tenéis un producto muy bueno, que es formidable... ...que es para el cartílago, mm. es que que tenéis, tenéis una gama para todo, no? Bueno, la compañía lleva 41 años y tiene más de 200 referencias, entonces... Uh -huh. Sí que es verdad que abarca desde deportistas, desde belleza, desde nutrición, complementación de vitaminas, o sea, tenemos un, una, una amplia gama. Sí que es verdad que este es nuestro producto estrella, que es lo que es realmente la gente, o, o lo que siempre hemos dicho en la, la campaña, y es que la belleza empieza desde el interior, es decir, si tú no te cuidas, no tiene sentido que te pongas cremas potentes fuera, es decir, primero cuídate por dentro... Ayúdate a tu sistema inmune, a tu, a tu, tu uh -huh. sistema digestivo, a todo a que funcione bien. Es decir, al fin y al cabo el cuerpo es una máquina para no estar enfermo. ...como estamos nosotros, cada día enfermos, estrés y tal... ...eso nos, nos mapa para nuestro cuerpo, por eso pasa lo que pasa... ...cada día más enfermedades, más... Sí, que, ¿Qué más productos que no lo habéis traído? Porque claro, sería imposible traer todos los productos que tenéis... <risa> ...pero sí que yo conozco que hay, tenéis muchos más... ...para cremas también, para muchas cosas... ...incluso para las sencillas y todo, tenéis... Sí, tú cuentas que, que nuestro, nuestro producto estrella es la nueve vera... ...en todos los componentes, es el primero y mayoritar componente... ...entonces tenemos gama de belleza, la cual... Es lo que hemos dicho antes, si tú pones la crema por fuera pero no te limpias por dentro, al fin y al cabo no estás haciendo nada a tu cuerpo. Entonces nuestra, nuestras cremas llevan aloe vera para que penetre mejor. El eh, mm. una... aloe vera tiene un componente que se llama eh, lignina, lignina, que al final lo que hace es un efecto embudo y ayuda a que ese producto que nos estamos poniendo en la piel penetre más profundamente. Entonces, utilizas productos de belleza con alto contenido de aloe vera, penetra más profundamente, bebes aloe vera desde dentro, hidratas... ...y mejoras eh, la calidad de la piel... ...y lo que se consigue son resultados muy, muy buenos. ¿Qué producto diríais vosotros que son... Que ...indispensables para tener en casa? El aloe vera de, de vuestra vida. Gama. Este. El aloe de Todo es, sí, y no, o sea, por ejemplo... ...por una quemadura, tenemos... Eh, sí, tenemos... ...uno específico para... Mm. la cocina, que hay que tener siempre para... ...si nos quemamos, sí, este aceite... Correcto. ...rápidamente para que no nos quede la marca, ¿no? El aloe vera es... Claro. Yo, yo, por ejemplo, en, en mi negocio, en otro negocio que tengo es... De, ...para los chicos cuando que se queman... ...tengo aloe vera, ponte esto... Es, es algo que... de la compañía, claro, no otra, de la compañía. Claro, que se llama... Que no, creo que no hemos mencionado el nombre. Eh? Bueno, eh, la compañía es Forever, eh, 40 años en el, en el sector y es, es americana. 40 y tantos, 40 y tantos años, años ya, madre ¿y 26 mía? en España. Mi madre, Entonces, sí, sí. de Madrid, de uh Madrid. -huh. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí eh, estamos en Marbella, vamos a hablar porque claro, aunque tengamos también eh, mucha audiencia de fuera, porque hoy día con internet nos sí, es, en el mundo entero, ¿no? uh -huh. Pero, por ejemplo, para el, la gente de aquí de, de Marbella y la zona, Marbella, San Pedro, todos los, eh, todos los alrededores que nos ven, nos siguen en la tele, nos van a ver las televisión, también de internet. Eh, ¿Dónde pueden conseguir estos productos? ¿Dónde se pueden poner en contacto? Porque claro. A ti te vemos en el cine, sí. pero igual no te vemos. Porque <risa> puede ser, puede ser. Viajando. O... Viajo más que Willy Fox. Pero... <risa> no. Sí, que es verdad que ahora os hemos traído un vídeo para que lo, lo podáis proyectar. Ahí va el teléfono de contacto. Y bueno, nosotros estamos encantados de, de recibir las llamadas y luego de o sea, o sea, ayudar a la gente. Os que... llamamos, necesito esto porque necesito como esto no se me acabe esto. lo de Pepe del cartílago, sí. te voy a tener que llamar muchas veces. <risa> no pasa nada. Pasa porque nada. por no, Quiero que me hables un poquito de este producto porque. Eh, ...está funcionando, o sea que es que... Pepe, ha, días la, la, la pregunta es, ¿Pepe ha encontrado mejoría? Ha encontrado mejoría y por eso creo que si sí lo viene en una garrafita... Sí, correcto, sí, sí... Tal, para tomar un chupito de día, de noche... ...o cuando sea más tiempo como tú recomendabas... ...pero muy bien, es de, un producto que me parece estupendo... ...y para lo, lo que tú dices antes de los deportistas... Mm. ...pues una operación para que... Sí, gente que tenga mm -hmm. alto nivel de, de deporte, desgaste... ...ayuda a tus tu articulaciones a, a que lubrique mejor... Y... Tenemos tres componentes dentro sí. de la aloe vera, que es MSM, condroitina y glucosamina. Y esos componentes, pues, bueno, ayudan a nuestro cuerpo, a articulaciones, a que esos golpes que le metemos no sean tan duros y tengamos con el tiempo. Y por ejemplo, mi padre se lo doy, ¿eh? Mi padre uh -huh. es mayor y el señor está muy, bastante cascado y la verdad que le hemos dado el producto y, y encantado, ¿eh? ...sí que es verdad mm, que funciona... Sí, sí, sí. ...pero esto cuéntame cómo... ...cómo contacté esta empresa... ...cómo llega a ti este producto... ...cómo fueron... <risa> <risa> <risa> ...es Los cuento este yo o tú... ¿no? <risa> ...no, no, no, no, <risa> cuéntalo tú... ...no, muy fácil, la empresa... Eh, ...nosotros llevamos como ha dicho José... ...41 años en el mercado... ...estamos en 160 países en todo el mundo... ...somos una multinacional... ...pero hacemos las cosas diferentes... ...desde tratar el producto... ...que al final interferimos lo menos posible... ...y damos un producto de, de mucha calidad... Y también a nivel negocio, la empresa no gastamos dinero en marketing tradicional, no verás campañas con famosos o con estrellas de Hollywood o en la televisión promocionando nuestros productos. Eh, nuestra empresa desde hace 40 años decidió pues, eh, que el marketing que queríamos hacer era muy simple, era el marketing de recomendación que se ha hecho toda la vida, usas un producto, te gusta y lo, lo recomiendas y pues a, a través de eso empecé. Hace unos años mi, mi pareja eh, empezó con, con el negocio eh, antes que yo eh, empezamos a utilizar los productos en casa eh, vi que eh, bueno siempre me gusta cuidarme y la nutrición y demás vi que me sentaba muy bien eh, vi que era un, un producto muy bueno y vi que eh, a nivel negocio pues eh, se, se puede hacer muchas cosas entonces eh, yo vivo en irlanda y lo conocí allí aunque la empresa estaba en españa y nunca había oído hablar de ella empecé a utilizarlo eh, vi la opción de negocio y empecé a trabajar con la compañía y es como eh, presentando el proyecto también a José, decidimos empezar a hacerlo aquí en España a nivel más profesional y pues aquí estamos, la verdad que muy contentos. Y en expansión, ¿no? O en, sea, expansión, es... en expansión, es... En expansión, además. Que bueno, ¿desde qué edad se puede empezar a tomar el producto? Porque ha mencionado para los niños, uh -huh. que saben más como un zumo de fruta, eh, ¿desde qué edad? O sea, de cualquier edad, o sea, no importa la edad que para empezar a Hombre, tomarlos. Pensemos una cosa, eh, la idea de nuestros productos, un niño... E incluso los adultos, la idea es que todos los nutrientes los cojamos de, de la dieta que tenemos. Luego la realidad es que sobre todo los más adultos, por estilo de vida, estrés y demás, muchas veces tenemos carencias y por eso nos suplementamos o eh, tomamos eh, eh, aloe vera otro tipo de cosas. Eh, un niño, por ejemplo, yo tengo una hija de 3 años, eh, el aloe vera tiene una de las propiedades que tiene, es que equilibra el sistema inmune. Y, y es un cóctel de vitaminas y minerales. Eh, la forma en la que lo producimos nosotros en muchas eh, bebidas de aloe vera, es muy común ver que no se puede, las mujeres embarazadas no lo pueden tomar, no tomarlo más de cuatro meses seguidos, niños a partir de 12 años, y eso es porque el tipo de... como producen esa aloe vera, eh, utilizan toda la planta, la sacan del suelo, la machacan, eh, utilizan la parte externa, le meten químicos, lo tratan, lo tratan térmicamente, lo mezclan con agua, y eso que venden, que es jugo de aloe vera, tiene cosas que no son buenas. Como el nuestro es puro... Eh, es totalmente seguro y sano de utilizar, ya te digo, desde un bebé que eh, tiene cólicos hasta, eh, yo mi hija desde que tiene seis meses, todos los días se toma un chupito aparte le damos vitamina C porque así sabemos que su sistema inmune está mejor y por ejemplo, pues va al cole y no se pone enferma, etcétera, etcétera eh, pero ya te digo que para un niño pues, si hay una necesidad, se le da, pero es totalmente. Claro, no sane, es que te porque porque sí. en los colegios se cogen muchos también, muchos virus... resfriados, diréis. Sí, muchos, ¿Un resfriado muchos, tiene? Claro, Este que es el de la versión de niños, eh, muchas papás y mamás, cada vez más, para evitar que el niño esté en casa cada... esas épocas que se ponen todos malos y están siempre en casa les dan a lo de Vera para reforzar su sistema inmune y para que su cuerpo puede funcionar mejor. Al final Está es una, muy bien ahora que empiezan los ya han empezado bueno. los colegios me parece una, genial. Una anécdota que su hija cuando ve esto le llama agua. Sí, eh. Agua, agua, y le pones su chupito y, y, sí. y la niña ¿no? cantaba no, y temer. va a hacer gestos. ¿no? no, es verdad que se acostumbra, es como los niños claro. normalmente no quieren la verdura, ¿no? Pero mm -hmm. tú la acostumbras desde pequeño a tomar verdura y... es una verdura. Sí. Claro, al final este, sobre todo el puro, eso es un jugo de verduras. A veces la gente nos pregunta, ¿estoy tomando tal medicación, puedo tomar esto? Primero, no, nosotros no somos médicos. Si tienes alguna contraindicación o algo que te ha dicho tu médico, pes, se lo enseñas, se lo explicas pero es una verdura, eh, estamos acostumbrados a ir a la verdulería y comprar cualquier tipo de verduras y no consultar a nuestro médico, eh, cuando entiendes que esto al final es un, un zumo orgánico de verduras, eh, entiendes normalmente que no tiene ninguna contraindicación, salvo que el médico te haya dicho, oye, cualquier cosa nueva que introdujas en tu dieta, ven y coméntamelo. Sí, pero esto, vamos, está todo súper estudiado para que esto no tenga Sano, ningún efecto... Sano, seguro y natural, el único todo. efecto secundario que tiene es salud... Y quieres encontrarse mejor y ayudar al cuerpo a que, a que funcione bien. Es el único efecto secundario que tiene. La verdad mm. es que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos por dentro. Sí, sí. ¿Verdad? Para que no Yo soy la persona que viajo mucho, como mucho fuera, pizza, hamburguesas. Y tuve una época de bajón anímico, no tenía energía, no tenía ganas de levantarme. Esto es decir, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que ir a trabajar. De verdad que tomando los productos y cambiando un poco mi dieta, la verdad que tu cuerpo te agradece. Uh -huh. sí. Otra cosa que quería preguntaros: y es que, claro, cuando he hablado con vosotros y lo he transmitido a otras personas y tal, me han dicho, pues yo era mi sueño poder distribuir estos productos. Sí. Eh, Hay opción también de personas que quieran unirse con vosotros, ser también distribuidores de productos porque le encanta el producto, quieran que los demás, que sus familiares eh, lo tengan, quieran hacerlo ellos de primera mano. Eh, tenéis opción también para eh, dar esta opción a personas que quieran también trabajar de una manera mmm, tranquila y poderlo hacer sí, con sus sí. familiares con su gente con sus amigos la compañía en, esta, esa opción? Sí, en este aspecto la compañía tú puedes todo bien un extra para, para no sé, gastos gastos que no contemplas o hacerlo más como lo hacemos nosotros tener un sueldo y, y y pues ganar lo que quieras en un momento la compañía te dice nada lo no estás obligado no es a decir nada, nada. Uh -huh. o sea que estaría abierto aquí por ejemplo pues para la zona que estamos o la persona que nos vean fuera uh -huh. no también pues que os llamen no y os, Sí, a sí, aparte, aparte la compañía está en, ello, en 160 ¿no? países es decir tú una vez tienes la licencia de distribuidor puedes hacer lo que, uh -huh. lo que quieras en, en todos los países claro. desde marruecos desde francia desde donde tú quieras, es decir, si la compañía ese aspecto no, Es como ha dicho él, él la compañía no, no va a pagar a ningún famoso a poner esto. Yo tomo esto cada mañana, no, todo el contrario. Ya es que a ver, a gente me lo he pensado, porque tengo amigas también mm. que me comentan, si yo tuviera un trabajito así para hacer algo, que mm, a mí me gustan mucho estas cosas, mm. y bueno, pero tengo niños que no dispongo de un horario para trabajar claro, fuera, claro. o mm. personas ya a partir de los 40 años que encuentran menos trabajo, mm. y pero tienen tan activa y mm. le encanta esto... ...pues es una opción también de, sí, sí, de moverse... Esto, ...y tiene un aliciente también en la vida... ...porque es muy triste esta todo el día ...y aparte sentado... es, algo, es algo muy natural... ...has comentado dos perfiles... ...que nosotros trabajamos directamente con ellos... Uh -huh. ...uno es eh, mamás o papás... Que, ...o gente ocupada que, que tiene a lo mejor hijos... Uh -huh. ...y tiene poca flexibilidad... El, ...el mundo laboral tiene poca flexibilidad horaria, horaria... ...pues lo que hacen es... ...utilizan los productos... ...le gustan... ...y los recomiendan... ...trabajan eh, cuando ellos quieren... ...como ellos quieren... La empresa les da formación, les da soporte y se sacan una extra de forma flexible alrededor de sus hijos. Eso mucha gente lo está haciendo. Cada vez más eh, a nivel negocio también lo estamos eh, introduciendo como un emprendimiento, de, un emprendimiento sin riesgo porque la, la empresa eh, a nivel logístico tiene almacén, tiene producto, tiene staff, tiene eh, gente trabajando que tú no pagas y puedes utilizar todo eso. Entonces gente joven que hoy en día quiere con su teléfono trabajar, en cualquier sitio en cualquier país y no estar ligado a un salario o a un horario emprende gente más mayor que a lo mejor está un poco fuera del mercado laboral y no sabe qué hacer se plantea esta opción para emprender y bien sacarse un extra un sueldo incluso gente que está en sus últimos años ya de vida laboral y lo que está viendo es que con el futuro de pensión que tiene no le gusta mucho y empieza este emprendimiento para poder retirarse con otro sueldo extra es una herramienta muy flexible también. Está pues bien. Y bueno, pues tengo que estudiarme muy bien el catálogo porque hay muchas cosas que no conocía que es la que estaba yo geándolo, sí, sí, y digo, sí, ¿qué sí, tal, sí. ¿no? Y muchas, luego, porque, claro, siempre, todo lo comercializáis así, ¿no? En envase, ¿no? En este formato o en otro uh -huh. tipo de formato según sí, el cada, producto, ¿no? cada, cada producto tendrá su... Cada manera. producto. ¿Cuál es el producto estrella que, que no... Que, que todo el mundo demanda? ¿Cuál dirías que es el estrella? ¿Qué que es que, que todo el mundo demanda este producto? Además de las bebidas, yo te diría la pasta de dientes. Sí, sí. La pasta de dientes que en la prueba... No vuelvo a otra, tiene, no tiene flúor, tiene aloe vera y tiene propolio. es buenísima para, eh, la aloe vera y el propolio tiene muchas propiedades a nivel de higiene bucal, hay eh, gente que tiene problemas de encías, le ayuda mucho y encima no tiene flúor, que sabemos que es una neurotoxina y cada vez más gente in intenta evitar... Eh, bastante sin duda. Sí. ¿Qué más dirías ah, pues te tú? Pues tengo que probar Argi, la, arginina. La, arginina. La, arginina. la arginina. Tenemos claro. un suplemento de arginina natural sí. que va muy bien para temas deportivos o también temas de, cansancio. de salud sí. eh, cardiovascular y cansancio. Sí. ¿Qué más dirías tú? en cuenta que la compañía <risa> factura cada año unos 3 billones de dólares. O sea, decir, empezó con esto. Sí, Entonces... que las ventas, eh, ¿sabes? Y si algo tendrá el agua cuando la vendís, <risa> <risa> <risa> Después de 40 años. Ese, sí. dicho, ese dicho me lo apunto <risa> para mí también, ¿eh? <risa> qué bueno, qué bueno. Pues de verdad, no sé si nos queda algo más en el tintero, porque vosotros, como sois los expertos en, en saber todo lo, todo lo que tenéis no. dentro de la gama de Aloe Vera de Forever, pues mm. si alguna cosa que se nos haya quedado, me lo decís. Bueno, ¿sí? cualquier, yo... cualquier duda que a lo mejor la gente pueda tener claro. o consulta que quiera hacer. Eh... Eh, muy en El, el teléfono video. nos pueden contactar con confianza claro. a través de teléfono de WhatsApp, cualquier duda que tengan y nosotros... El vídeo es precioso además, sí. el sí. es una preciosidad, ¿eh? como chulo. vemos mm. ahí la planta, en todo su apogeo mm. y Aparte tal. ese proceso que, que hace la, la empresa, es decir, lo recoge, mm. quita la gel y la verdad que el vídeo es espectacular bueno, espectacular bueno yo creo que ya va a haber ahora las cocinas estas que hay ahora saludables de introducir también la, los platos esto de autor el producto no pues además, bueno incluso sí, la además. flor se come la flor del aloe no la flor el, sí, también se utiliza no y ahora que se ponen las florecitas no uh -huh. todo esto uh -huh. tiene mucha salida para todas sí, Me sí, encantada uh -huh. de verdad así que muchísimas gracias a ti por y estar ti. aquí por haber por venido y que ya sabéis que está invitado cuando queráis que se sale algún una cosa algún Elena sí, sí, vamos a hablar de esto Del chupito no te escapas eh del, oye no no no esto venga no que se me va la aguilla y sí, sí, sí, que... no, no. falta uno venga, para ahora brindamos sí, claro no que es sano este brindy que vamos a hacer eh claro, claro ¿no? que es sano este brindis. este es el que más saludable que has, este has hecho ya, en la televisión este, este, este me va a dar a mí una energía ya para todo el día además de que además tengo hoy mucho trabajo así que Oye, que pues bien, hacéis muchas cosas que no sí que es verdad que José Jaime hablo de porque lo conozco sí, más sí, no, no, lo, normal, no normal, te pique por eso porque, <risa> porque acaba, claro acaba. Que lo conozco mucho y que han hecho muchas cosas benéficas también, en, ¿sabes? que se ve las personas cuando sí, sí, sí. le gusta este tema, que tienen tan buen corazón que lo que quieren es ayudar a otra mm. porque es que lo vemos con el cine, se han hecho tantas cosas bonitas para asociaciones también, mm. y siempre se, se te ha pedido algo, ahí ha estado José Jaime mm. y a veces, no, no, pedirme que yo te mucho recurso recursos para ayudar. escucharte. No, sí. no, no. Si yo tengo muchos recursos. Venga, así que desde yo publicidad, ayudo. Publicidad desde de todo. desde todo. ¿vale? Claro. Entonces esta última lo de Aida, que sí. también mucho hoy, éxito con la es, ópera hoy es, hoy es, de, uh. de Verdi, ¿no? Mm. Que es preciosa, ¿no? Tenemos dos: Aida y Nabucco. Nabuco la semana que viene. Uh -huh. Y bueno, en, en, con esto intentamos empezar la temporada de ópera y ayudar a una asociación a que por lo menos tenga algo de recursos. Bueno, pues si no hay voy a ver en el coste, no voy, ¿eh? <risa> me, gusta, <risa> me, me gusta esa mentalidad. <risa> me gusta, me gusta. Bueno, bueno salud, alta, fatal cámara por ese saludo. Saludos. Por Ever, por vosotros. Saludos y bienestar. Y, Ay, y bienestar, eso Y por todos nuestros telespectadores. Como puedes ver, y ya Exacto. ¿sabes? Ya no, ya no. Vosotros ya estáis no. acostumbrados a hallar todos los sabores. A todos los sabores. A mí me encanta. Uh -huh. Pues me, me encanta porque te queda, el, de verdad me encanta. Te el queda el que... y te queda ese ácido, ¿no? Algunos dirán, ¿sabes a rayos y troll? No, a planta, ¿sabes a rayos? planta, ya. ¿no? Ahí auténtica, ¿eh? Sí, auténtica sí, sí. lo he Pues con este brindis despedimos a nuestros invitados de hoy y esperamos veros más ¿eh? por aquí. Muchas gracias, eh, muchas gracias aprendido? por invitarnos. Habéis aprendido el camino. Vale, Además, ya sabemos cómo Cuando encontrarte. Marvel, incluso podemos eh, hablar con alguien que nos dé testimonio de cómo... Eh, cómo le ha resultado uh -huh. consumir estos productos uh -huh. y podía dar testimonio uh -huh. real ah, bueno, perfecto, a quien perfecto. me voy en directo claro, o, sí, sí, ¿no? bueno, uh -huh. pues próximamente ¿vale? Vale, muchas muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nosotros gracias. hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad